Cosas que pasan de la vida ah, en muy México. Hermosa. Hola. ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de YouTube. El día de hoy estamos de regreso en nuestra casa. Sí. Sí. Y yo ya estoy de regreso en México. Sí. En el último video vieron que Hayato estaba solito en casa de mis papás, pero. Justo ayer llegamos aquí a la casa y un día antes de eso llegué yo a México Y perdón por las ojeras, porque pues <ríe> he tenido bastante jet lag De hecho me levanté a las 5 y media de la mañana sí. ayer y me sentía muy mal Pero hoy ah, ya dormí un poco mejor ¿no? ah, sí. Así que estoy muy contenta de estar aquí grabándoles un nuevo video y en nuestra casa sí, sí. Todavía todo es un desastre, pero ahí vamos, sí. ahí vamos sí. Y les queremos contar algo chistoso que nos pasó con nuestro sofá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 했는데 음? 여기 다리가 있어야지. 다리라고 해. See, daddy. 아마 한국어로도 다리. Luego hache. Spainoro patas이라고 해. 이분도도 와. 아마도 다리. 다리. 다리가 없는 거지. 여기 여기 있어야지 소파에. Y debajo de la parte de abajo del sofá y pues venían así en la caja y nosotros de y las patas? ¿Dónde están? Las patas? Dónde 근데 escuchamos poquito. Sonido. Uh -huh. Yo no lo escuché, lo escuchaba Hayat. sí? ¿Y qué son? Por más que revisábamos, no encontrábamos las patas. Y drama, Sí, entonces, ah, esta parte la voy a contar yo porque, bueno, yo fui la que la provoqué dije no venían las patas en el mueble no puede ser entonces lo primero que hice fue llamar al número de teléfono que estaba en el ticket que es el de la tienda donde lo compramos entonces les marqué y les expliqué la situación y la señorita fue así de que no pues hay que levantar un reporte y me dio el número de la tienda local porque tenía yo el número de la tienda nacional entonces me dio el número de la tienda local y estuvo llamando y no me contestaban pero por el número del reporte me regresaron la llamada y me dice la señorita, ¿cómo que no venía con las patas? No se preocupe, le voy a mandar otras patas a su casa, no sé qué. Y yo nada más para revisar le dije, oiga señorita, solamente para revisar, las patas venían en otra caja porque, o sea, los sofás los compramos y estaban cerrados en sus cajas y todo perfecto, pero solo venían las patas, entonces de casualidad vendrán en otra caja. Y la señorita este, se puso a revisar, me dijo, ok, dame 15 minutos y ahorita te regreso la llamada. Entonces se puso a revisar las cajas y dice que abría las cajas y ningún sofá traía patas. Y todos de pues no, o sea, no vienen las patas, no vienen las patas. Hasta que como que a alguien se le ocurrió abrir un cierre que viene. Eso es un cierre. Ahí está el cierre ¿A y a alguien se le ocurrió abrir el cierre y se dio cuenta de que ahí dentro estaban las patas. Entonces hasta nosotros... Y los mismos de la tienda, así como que todos de no inventes, las patas estaban en el sofá. Entonces todo el tiempo ahí estuvieron las patas. Y nada más armamos todo un escándalo e hicimos que la tienda nacional y la tienda local estuvieran checando dónde estaban las patas del sofá. Sí. Cosas chistosas que pasan de la ah, vida en Muy chistosas, sí, sí, sí, sí. Sí, pero afortunadamente las patas sí estaban. Ahí estaban y de hecho hoy vamos a armar los muebles. Por fin. Sí. sí. Vamos <risa> Ya tenemos aquí las famosas patas del sofá Que la verdad... Es, creo que estén. Sí, yo creo que sí Es que no es muy alto Hayato, ya íbamos a tener sofás estilo japonés De esos que tienen así con el piso En Japón, ya ves que hay sofás que solo son del piso No, sí. Por eso, ya casi teníamos así Ah, ok, ok, sí <risa> wow, Qué bonito el a color ver. Ah, sí, chocolate. Se sí. ve Marimba, ¿no? ¿Como Marimba? Marimba, Marimba ¿no? Tacones. Mm, son los tacones del sofá. Seguramente de nuevo nos va a tomar la vida armar estos sofás. Como siempre, nosotros nos tardamos un poco en este tipo de muebles. Pero bueno, aquí tengo las instrucciones. A ver. Dice que nos vamos a tardar 20 minutos. ¿20 minutos? No. Yo, yo creo que nos vamos a tardar fácil 2 horas oh, en cada mueble. june <laughs> que somos malos en estas cosas no nos juzguen por favor estoy segura de que hay más gente que como nosotros no se le da a hacer esto por favor díganme en los comentarios se les da a hacer muebles o más bien armar muebles o como nosotros son malos una mantala, tres, mismos ok oh qué ah? oh sí, sí oh muy fácil uh. oh. ¿Te gusta? Sí. Qué bueno. Wow, muy grande. Oh. Está bien, está bien. Está bien. Es la primera vez que tenemos un sofá. Ah. Ah, un sofá ah. tan grande. Yeah. Antes teníamos este sofá, pero la verdad es que este sofá no lo habían regalado y está muy chiquito. Okay. Publ, Pero Uno, nada más, nada más, Uno, sí. ah, no, dos, no, no, no, no, no, no, no, no, 3 hours later Ya tenemos sofá. ¡Muy cómodo! Estoy muy cansada. Sí. Todo el día hemos limpiado sí. y organizado la casa y todavía no veo avance. Pero podemos descansar aquí. Sí, es sí. nuestro sofá nuevo. Y hoy quiero cenar pizza. Ah, muy bien. Sí, quiero pizza. Yeah. Sí pero tenemos que trabajar poquito sí, tenemos que hacer unas cosas en la computadora antes de poder ponernos a descansar pero vamos a hacerlo en nuestro sofá nuevo yeah. con la cena, pizza la verdad es que nosotros somos bien fans de Domino's Domino's patrocinanos buen provecho, ¡Provecho! Hoy es día que me voy a portar mal y voy a tomar Coca-Cola, la verdad es que yo casi no tomo Coca-Cola y de hecho antes de empezar a salir con Hayato nunca tomaba coca, decía que era una bebida mala y nunca tomaba coca y a Hayato le encanta la coca. Sí, yo siempre tomo coca, Ajá. en la mañana, en la tarde. En la noche Cuando nos conocimos tomaba más coca que agua natural yeah. Y yo fue como, ¿qué? Porque yo no vivo sin agua natural, de verdad Yo no tomo jugos ni nada, solamente agua natural Con eso soy feliz Y ahora Hayato ja, toma mucha agua natural Pero mucha, y yo de vez en cuando Tomo coca cola yeah, salud. salud Las burbujitas Kawayana uh amocho punshiri es muy la ¿Si tenemos jalea con él? Sí, chico, encierra. No tengo problema. qué? es normal. qué? es normal. qué? es normal. qué? es qué? es qué? es qué? es 너무 무서웠어. 첫날에 왔을 때 너무 잘 찾는데 다음 날에 진짜 힘들었어요. 오늘 잘 됐으니까 내일 또 둘이 술수 있어. 무서웠어. 한국에서 뭘게 재밌어? 음. 이거 물어봐도 되나? 이번에 나는 한국에 갔을 때 보통 여행 안이었어. 진짜 일하러 갔으니까 부모님한테 새로운 경험이라서 너무 재밌었어. 익스페리엔시야. 음... 너의 익스페리엔시야. 새로운 사람 만났고 새로운 데 받고 다른 직구로 y es un icono muy chavizoso. ¿Qué un si No. ¡Qué bueno! Muy, muy bueno. ¿Y qué tal? ¿Olea? ¿Muy diferente? No. ¿Antes? No. ¿No? Igual que siempre. Muy bonito, muy apurado, muchas cosas que hacer, comida rica. Comida rica. ¿Y qué fue lo más divertido de que estuviste solo? ¿Solo? Serie. Porque era más coreano, pero viste es muy buenas series. eso. Sí, siempre estaba con Prim. Es muy bueno tiempo. Mm. Buen tiempo. Mm -hmm. Yo extraño a Prim. Sí. Quiero ver a Prim. Ah. Y el único que va a poner conmigo. Mm. No Casi me manda. Fue llamado Prim 2. 어디에 있어? 음. 어디에 있어? 여기. <웃음> 아침부터 밤까지 나랑 같이 여기. 수업을 하고, 여기. 여기. 하고 서로 재미있게 보냈네 여기. 여기. 여기. 여기. 여기. 여기. 여기. 여기. 여기. 여기. 여기. 여기. 여기. 여기. 여기. 여기. 여기. 여기. 여기 dos papeles. ¿Me gustó mani No. Ah, sí, salsa. Sí, sí, sí, sí. El es mani comida mexicana, mm, Salsa mm. mm. mm. yeah. ¿Qué? Muy lejos, pero no me no <tose> Gracias, WhatsApp. Amigos, y por fin el día de hoy, voy a hacer un unboxing que he estado esperando hacer desde hace como 3 o 4 meses. Porque esta caja que tengo detrás mío es de Canvas Lab y es una foto super grande que mandé a imprimir. De una flor de ciruela que tomó Hayato cuando vivíamos en Japón. Es una foto que me encanta y que quiero poner aquí en mi oficina. Y me ha tomado como 3 o 4 meses hacer el unboxing. Porque como saben, pues ha sido muy tardado todo lo de la mudanza. Y llegó como en diciembre me parece. O en noviembre, no me acuerdo. Entonces hasta ahora por fin la estoy abriendo. Y estoy muy emocionada. Yo creo que se va a ver muy bonito en la oficina. ¿Dina? Sí, aunque bueno, originalmente lo pedí para la oficina. Pero... Se puede poner en la sala Sí, en la sala, sí Más bonita, ¿no? Sí, dependiendo sí. de cómo se vea, no sé oh. este es un hombre ¿no? ¿Quién ¡Qué bonito! Es hermoso, chicos. No, esto definitivamente va a ir en la sala sí. wow. ¡Bravo! Sí. Eh. Amigos estamos viendo si lo ponemos en esa pared de ahí Es que no puedo, va perfecto con el... ¡Ay! ya todo se ve hermoso, va perfecto es con hermoso. el mueble ¡Me encanta! ¡Mierda! Disculpen el tiradero del mueble, pero esta es la segunda opción. Yo creo que se ve más bonita en la otra pared. Ok. <ríe> Está pesado, ¿verdad? Ok, ya. Gracias. Amigos, yo ya terminé de organizar toda la ropa, tanto de Hayato como la mía, en los dos closets. No sabía yo que teníamos tanta ropa. <ríe> la verdad es que en el closet de allá de Monterrey. Era muy pequeño y según yo teníamos muy pocas cosas y poca ropa. Y no sé de dónde sigue saliendo ropa, zapatos, accesorios. De verdad, qué bárbara. Ya no podemos comprar más ropa, Hayato. Tenemos mucha ropa, sobre todo yo. <ríe> Tú no tanta. Bueno, y ahorita Hayato está armando una zapatera. Compramos una zapatera muy bonita. Vean, estilo japonés, así con bambú. Me gustó mucho. Y yo creo que ya con esto terminamos de organizar el closet de la ropa, porque falta el closet de blancos. Ya listo. La creación de Hayato. ¡Tadá! Como cinco minutos. Buen trabajo, esposo, quedó muy bien. <risa> The next day. mi ramen favorito. Ay, ¡Qué rico! Gracias, Tania. <today> Today's lunch. Korean Rami! ¡Qué rico! ¡Qué ¡Qué rico!